¡Muy buenas, RetroFreaky. Este es otro unboxing de retrocositas que va a ser algo rápido porque la mayoría del espacio lo están ocupando unas consolas y como la vez anterior vamos a incluir esos vídeos en miniatura para que podáis saber de qué estamos hablando. El primero, un juego de fútbol americano. Que, lo quitaron. No, Exit Bike. Imagino que habéis pasado muchas horas construyendo circuitos. Elevator Acción de Taito. El Road Fighter de Konami. No necesita presentación. Para mí, junto al de Nintendo 64, el Mario Kart que más me ha gustado. 2. Una Famicom original. Que más o menos, bueno, no ha venido de demasiado amarilla. Esta ya sabéis que es la NES japonesa. Y aquí tenéis un mando tipo arcade para la Play 1, de la casa Hori, que si no, no sé si se la conocéis, pero es una empresa japonesa que hace accesorios para videoconsolas. Y está especializada sobre todo en controles y joystick. Y para mi gusto, los mejores. Lights of PlayStation 1 Virtual Fighter de Dreamcast enseño un poco el contenido que siempre mola esta versión de Dreamcast venía con un CD adicional que era el proyecto Berkeley que mostraba ya los primeros inicios de lo que era Sinmoo y esta versión de Final Fantasy VII, llamada International, tiene alguna que otro, es una versión con algún que otro añadido, como puede ser algunas mazmorras nuevas, y un cuarto CD, donde incluye pues, un montón de información sobre el juego. Otro Hori. Pensaréis que son muchos y para qué quiero otro, pero es que me, me encanta. Observaréis que en la versión en japonesa, lo que es el joystick, son redondos, no son como los que hemos jugado nosotros aquí en Europa. Es como el americano. Pues ahí se usa el sangwa, que es este redondito, y los botones no están hundidos hacia adentro, justamente al contrario lo tienen para afuera una Nintendo 64 a la que hay que meterle mano para dejarla bien, tiene muchas rayas y el mando, pues bueno, igual ya haremos algo Mando de Super Nintendo. Aquí el otro. Y el. Okudo no Kuen, la Estrella al puño de norte, versión Super Nintendo. Magin Tensei. La estrategia. La Vía y la Bestia. Doraemon 3. Y Fire Emblem. Que ahora está más de moda. Paquete de juegos de Famicom, este es el Yoshi no Mago que aquí llegó como Mario, digo como Yoshi y Mario, que es un poco más comercial, me imagino. Dragon Ball, de plataformas, y estos son Dragon Ball, pero de juego de cartas, no son de plataformas ni tampoco de lucha. Que bueno, con un poco de práctica al final acabas conociendo el menú y se puede llegar a jugar, es bastante entretenido. Podría estar luster. Bueno, F0X de Nintendo 64. Juegazo. Insei Game. Un tipo juego como el que viene ahora. Pero solo que este es el bueno. Mario Party. El causante de tantos callos en la palma de la mano. Suena mal, pero el que haya jugado me entenderá. Obrevalde, uno de estrategia. Kirato Kaiketsu, otro de tipo Mario Party. Dos mandos más, porque deben de haber por ahí la caja 2 Super Famicom. Gambare Goemon 2. De Famicom, ¿eh? No os engañéis por el tamaño del cartucho. Otro Dragon Ball Z. Ninja Hattori. El Gear Kung Fu. Otro Hattori. Y el Sainzella mítica serie una super amarillenta ya sabes que se envejecen así ya buscaremos la forma de restaurarlas. Y aquí tenéis la Famicom Gold Edition, que ya sabéis que realmente pasa lo mismo también que la Super, se llama amarilla, aunque está parece naranja, pero que se puede restaurar. Ahí arriba podéis ver cómo quedan al final. Si me animáis, hago el vídeo. Aquí otra Famicom, que no sé si notáis algo extraño en la parte de adelante, que es esto de aquí, que servía para guardar partidas en algunos juegos que venían en cartucho, no en Famicom disc Como por ejemplo en este, en el armadillo, un juego bastante chulo, y... poco más. Y ya está. La pena es que las cajas tienen fondo. Y ya está todo sacado, se ha acabado. Mucho vicio y nos vemos pronto.